La difusión de las investigaciones realizadas por alumnos y maestros se realiza por medio del proyecto editorial WAS, que nos presenta una publicación recientemente aparecida. Hola amigos de Multiverso WAS, es un placer y un honor estar con ustedes de nueva cuenta. Nos acompaña la doctora Diana Arauz, quien en esta ocasión nos va a presentar el libro Investigaciones sobre Humanidades y Artes, que forma parte de la colección ya muy conocida por todos nosotros de Pasado, Presente y Porvenir. Eh, sería este el número 8 de, de, la, de esta colección. Este libro bueno, está trabajado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, también con el apoyo del Doctorado y de Maestría en Historia, el Sindicato del Personal Académico y la Asociación de Estudios Clásicos y Medievales. Doctora, ¿por qué no nos platica un poco sobre los pormenores de esta obra? Por favor? Sí, gracias. Eh, bueno, como ya lo adelantaste, pues es nuestra eh, octava edición de Pasado, Presente y Porvenir, esta vez pues eh, intitulado eh, Investigaciones sobre eh, Humanidades y Artes. El libro pues se eh, eh, conserva dentro de esta eh, colección eh, desde el año eh, 2005 y bueno, hemos tratado de eh, mantener lo que eh, implica la eh, interdisciplinariedad del libro, es decir, sigue dividido en, en seis sesiones. Eh, la principal pues, es la de eh, historia, eh, debido a que bueno, eh, casi todos los eh, participantes eh, somos eh, alumnos, exalumnos y maestros de la maestría doctorada en historia de aquí de la, de la UAS. Y entonces, bueno, pues eh, mantenemos eh, la sección eh, historia, derecho y sociedad, historia medieval e historia de las mujeres. En esta ocasión pues, eh, nos acompañan eh, artículos eh, muy eh, sugestivos en relación a las investigaciones de nuestros eh, exalumnos, como eh, por ejemplo el eh, caso de eh, la hoy doctora eh, Cruz Dalia Muro, con un tema eh, muy interesante en eh, relación a la eh, jura de independencia y la cultura cívica en eh, Sombrerete, Zacatecas. Eh, igualmente, pues el doctor eh, López, eh, Obedo López Arriaga nos habla también en Historia, Derecho y Sociedad sobre el eh, monopolio del de tabaco, una aproximación historiográfica en eh, relación al siglo XVIII. Y pues las demás áreas del libro, divididas en eh, filosofía y estudios clásicos, eh, también artes y... Eh, y artes y estética y por último eh, literatura y estudios eh, literarios. Nuestra idea pues, sigue siendo conservar la interdisciplinaridad de la obra y cómo no, pues seguir haciendo eh, contacto con eh, autores y eh, colegas de otras universidades nacionales e igualmente internacionales. Es el caso, por ejemplo, de eh, Alberto eh, Puig y eh, Carlos Díaz, quien eh, nos acompañaron eh, ya hace un año en, algunos, eh, en un par de congresos que se organizaron aquí en Zacatecas. Y bueno, pues el producto de estos encuentros eh, se animaron también a esta publicación desde la Universidad Complutense con el artículo de Sociedades y Fronteras Imperiales, del, del Presidio Romano al Presidio Nuevo Hispán. Excelente, doctora. Pues enhorabuena, la, la, la felicito por este trabajo tan arduo que lleva años en, en esta situación y siempre es muy difícil este darle periodicidad a, a este tipo de publicaciones. Pues bueno, ahí lo tienen amigos en voz de la propia coordinadora. Eh, les invitamos a adquirir esta obra en el programa Editorial Was. Solo pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook del de programa Editorial Was. Muchísimas gracias. Hasta luego amigos.